Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de desarrollo personal, de negocios y de emprendimiento social y hoy vamos a hablar de iniciativas sociales y específicamente de voluntariado. Pero vamos a hablar de voluntariado de una manera holística, por así decirlo, porque vamos a hablar de una plataforma que trata el voluntariado de una forma muy general y involucra a muchas personas. Esta plataforma se llama Mapa Ayuda. Y hoy pues vamos a poder hablar con, con Carmen Ovies que es cofundadora y, y encargada de la... Bueno, encargada, sí. Lleva la parte de comunidad, ¿no? Así que, bueno, muy buenas, Carmen. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Luis. Así que... Bueno, lo primero que te quiero preguntar, porque hoy hablamos de voluntariado, ¿no? Es... Tú supongo que habrás vivido experiencias de voluntariado. Y te quería preguntar, ¿Cuál es tu punto de vista del voluntariado y cómo ha impactado en tu vida? Pues mira, yo respecto a esta pregunta, eh, hay algo que siempre me gusta mucho decir y en lo que creo profundamente, y es que el primer voluntariado empieza en casa. ¿no? O sea, creo que muchas veces eh, nos empeñamos o buscamos acciones muy lejos de nuestras casas o sabemos que podemos ayudar a la vuelta en la esquina, pero muchas veces pues, nos empeñamos en irnos a otros países, pero el primer voluntariado empieza en casa. Si no, si no empezamos desde lo pequeño, difícilmente podremos ayudar en lo grande. ¿no? Y un poco en base a, a esta idea que yo tenía muchísimas inquietudes hace años de, de poder ayudar Fuera también en 2017 una experiencia muy, muy fuerte gracias a, a una ONG que acababa de empezar que se llama Youth Wake Up. No sé si te, si te, si te suena. No. Youth Wake Up es una ONG que empezó justo este año, en 2017. Tiene eh, base en Palestina y su foco es trabajar con los jóvenes locales difundir iniciativas promovidas por los jóvenes locales, donde ellos sean los protagonistas de un cambio que les pertenece. Entonces, en este año, en verano de este año, se buscaba como a un grupo de voluntarios piloto por así decirlo españoles, 10 voluntarios, que fuesen a ayudar a los primeros campamentos de verano que se hacían allí con los jóvenes locales, y también con proyectos de, de, de niños discapacitados, allí, allí hay un índice de discapacidad de, en los niños brutal y hay muy pocos recursos para atenderles. Entonces ese verano la verdad que tuve una experiencia muy muy fuerte, no solamente porque bueno, nunca me habría imaginado que iba a ir a, a un país como, como ese o unas circunstancias culturales como, como las que viví, ¿no? para vivir una experiencia de acción social, pero me encantó, me, me traje muchísimas lecciones para la vuelta. Muchas, muchas, muchísimas. O podría decirte un montón, entender el ritmo de otras personas de otra forma, aprender a escuchar, eh, saber que no es suficiente con, con ir, ¿no? que muchas veces pensamos... Bueno, que solamente con el hecho de decir sí a un voluntariado, pues es suficiente, estoy haciendo algo bueno. No, yo, yo sinceramente creo que no es suficiente con ir o con participar, sino también la predisposición o la entrega que, que ponemos en lo que hacemos. ¿no? Me traje un montón de lecciones y a partir de entonces se convirtió como, como una cosa más de mi día a día. A mí me preocupaba mucho la vuelta y el decir, estoy viviendo algo tan tan distinto a mi día a día que es imposible que cuando yo vuelva no, lo, no incorpore esto de alguna forma. ¿no? Y... Y a la vuelta, pues compaginándolo con mi trabajo buenamente como podía y mi, y mi tiempo libre y no tan libre, vamos, se convirtió en una cosa más que me acompañaba siempre. Por lo tanto, creo que no hace falta irse a Palestina, <risa> esa es mi conclusión tampoco, ni, ni irse a África, que también está muy bien por descubrir otras realidades, pero que, que ayudar se puede ayudar en casa, en la vuelta de la esquina, en otros países y, y que lo importante es la predisposición, ¿no? lo, que, uh -huh. lo que uno tenga dentro para Sí, bueno, yo creo que al final son dos cosas, ¿no? La primera es salir del área de confort, que al final puede ser a Palestina o puede ser a la calle de al lado, si es que, a la casa de al lado, del vecino de al lado, o pensar un poco en tu familia. Y luego lo la consecuencia ¿no? de salir del área de confort, que a mí también me pasó no con un voluntariado, sino con el Erasmus, que es el despertar, ¿no? El decir, joder, mi vida puede ser distinta, puedo hacer cosas distintas y ayudar a las personas o cambiar mis acciones, ¿no? que siempre dicen la frase de, si quieres resultados distintos, eh, no hagas siempre lo mismo. ¿No? Entonces, al Hombre, final, eh. como que tuviste ese despertar eh, y, y siempre muchas veces es necesario salir del área de confort, tú en tu caso, a, hasta Palestina, <risa> para tener ese despertar y al final, pues, al final, la sí. servir, ¿no? Es una de las cosas que, que te llevaste, ¿no? La importancia de servir en cualquier sitio. A, demás. a mí me han gustado siempre mucho desde entonces los países árabes, pero mira, ahora que has hablado del área de confort, hay una cosa que, que, que también me gustaría contarte, a ver qué opinas tú. Yo, esto que dice todo el mundo de salir del área de confort, que tenemos que como que salir todos no más allá de lo cómodo, por así decirlo, de, de, de cada uno, pues yo no sé si estoy del todo de acuerdo con eso, porque creo que es más interesante... El saber ampliar la zona de confort, ¿no? O sea, al final, ¿qué es la zona de confort de cada uno? Es donde yo soy bueno y donde yo sé que tengo algo que ofrecer al resto, ¿no? Pues entonces, bueno, pues no salgas de ahí, pero usa lo que tú sabes hacer mejor o lo que tú eres bueno para ampliar esa zona, ¿no? O sea, para ser incluso mejor en tus buenas habilidades, en, en lo que mejor se te da a hacer, en esas inquietudes que tú tienes, pues amplíalas, ¿no? No sé, esa es un poco mi reflexión al de lo que tú decías y por supuesto totalmente de acuerdo con abrir la conciencia y más en los tiempos en los que vivimos, vamos, el despertar ahora me parece que es más importante que nunca. Pues yo pienso que lo que has dicho al final tiene sentido, pero creo que es, para mí es lo mismo, porque cuando tú sales del área de confort lo que haces es que amplías tu, tu área de expansión y siempre puedes volver a tu área inicial, pero ya tienes todo lo que has visto en el... En, Fuera de ese área de confort, ¿no? Y como que has ampliado, ¿qué es lo que dices tú? Has ampliado el área de confort y siempre al final arriesgar en ese sentido es ampliar, ¿no? Lo que dices como tu mapa de tu mapa de la vida, por así decirlo. Sí, eso es lo, dar pasos, eso es lo importante, animas a dar pasos más allá. Uh -huh. Y hablando de mapa, <ríe> vuestra iniciativa se llama Mapa Ayuda, ¿no? Y habláis de voluntariados, eh, compartís, bueno, es una comunidad de personas que comparten experiencias, pero eso, cuéntame un poco tú. Más a fondo, ¿qué es Mapayuda y, y cómo surgió? Pues mira, Mapa Ayuda es una comunidad online de voluntarios donde compartimos experiencias de voluntariado contadas por sus propios protagonistas. Y son experiencias de voluntariado de todo el mundo. Tú accedes a nuestra página web. Eh, Mapayuda.org y lo primero que te vas a encontrar es un mapa donde pulsando en descubrir experiencias puedes según tus filtros de preferencia escoger la experiencia o, o escoger pues, la, el filtro que, que más encaje con lo que tú estés buscando. E incluso si no estás buscando nada, que la propia página te sugiera alguna experiencia para que leas y te inspires. ¿no? El objetivo que tenemos es eh, que, que otros se animen a ayudar, poner de moda el, el concepto de, de ayudar, de la solidaridad, queremos ser un poco como el TripAdvisor de la solidaridad, por así decirlo, ¿no? O sea, queremos queremos que cualquier persona, tanto el que siempre ha tenido algún gurjanillo de querer ayudar como el que nunca se lo ha planteado, pueda meterse en mapa ayuda y, y encontrar algo que le ayude a pasar a la acción porque pensamos que, que en el día a día es verdad que, que estamos acostumbrados a, a compartir en redes sociales pues un montón de cosas, ¿no? Nuestra vida, ¿dónde vamos? ¿Qué comemos? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Dónde viajamos? Pero las buenas acciones o, o lo bueno que hacemos en el día a día, lo, lo más pequeño, que es lo que más valor tiene, eso creemos que hay un nicho ahí que no, que no se le está dando el suficiente altavoz y nosotros queremos ser ese altavoz de las buenas acciones. Totalmente, y nosotros ahí coincidimos... 100% en, sí. en vuestra idea. y Valores. Poco a poco a ver si lo conseguimos. <ríe> y ¿Qué tipo de.? Hablamos de voluntariado en general, pero ¿qué tipo de experiencias eh, tenéis en, en Mapa Ayuda? ¿Y cuál ha sido, o dinos alguna que, que te haya impactado, que te haya gustado especialmente? ¿Algún ejemplo cortito? Pues mira, contamos con experiencias de todo tipo. Ya te digo que contamos con experiencias de todo el mundo porque eh, si accedéis a nuestro web lo podéis ver mejor de forma visual. Eh, puedes pinchar en cualquier parte del mundo y posiblemente te encuentres pues, con una experiencia de alguien en, en el mapa mundi que te cuente su experiencia pues, desde una persona que ha estado en África, India, en España. Hay un montón eh, que, que eso nos hace sentir bastante orgullosos, ¿no? que nosotros ayudamos mucho también en el ámbito nacional, no hace falta que nos vayamos muy lejos en Latinoamérica. Y respecto a Experiencias que me hayan inspirado especialmente, bueno, a mí siempre en el mundo del voluntariado que, y, el, y el impacto social, que es algo que, que siempre me ha interesado muchísimo y que a mí me llena el alma, siempre me han llamado la atención pues grandes personalidades, ¿no? Por ejemplo, para mí la madre Teresa de Calcuta es, vamos, un ejemplo de una mujer la que no me cansaré jamás de leer, pero fíjate que dentro de Mapa Ayuda, y a pesar de que hay muchas personas que se han ido con las Hermanas de la Caridad y con otras pues, grandes ONGs, a mí las experiencias que más me han impactado son las que nosotros internamente llamamos de héroes anónimos, que al final son todos los que comparten su experiencia en Mapa Ayuda, sea la que sea. Pero especialmente me llamaron mucho la atención eh, personas que han colaborado con pequeñas iniciativas durante, durante este año 2020, durante el el covid, personas que cuando todos teníamos que estar dentro de nuestras casas, pues concretamente dos personas me me llamaron la atención de forma especial una persona que decidió eh, durante Semana Santa eh, encerrarse en una residencia de ancianos, tal y como estaban en esa situación. Imagínate, a salir de su casa en un momento en el que pues, todos teníamos que estar metidos en casa, arriesgar su propia salud e ir a una, a una residencia de ancianos a poner de su parte. No, no ha estudiado enfermería ni muchísimo menos, por lo tanto, imagínate el doble mérito que tiene. Y otra persona que hizo lo mismo eh, con su pareja pero para repartir bocadillos en la calle eh, durante, durante todo el tema del COVID, es decir, yo que tengo, pues a mí, tengo un coche eh, que se necesita, eh, se necesita repartir comida porque si, bueno, pues si los supermercados estaban como estaban, como veíamos, pues cómo estará la gente de la calle, ¿no? que no sabrá ni, ni, ni dónde ir, ni qué hacer, ni, ni dónde recurrir. No, no había gente para atenderles. Pues estas pequeñas historias de héroes anónimos para mí son las que más, más valor tienen, las que más me han impactado. Joder, qué bueno, o pongamos un altavoz ahí grande nosotros hablamos me acuerdo en, cuando empezamos con el podcast uno de los primeros episodios hablamos con Bocatas, justo que Bocatas, no sé si te suena pero hacen algo muy parecido ¿no? esta última iniciativa que te comentaba bueno no lo he dicho, bueno, no sé por qué no lo he dicho, pero esta última experiencia que te comentaba es una voluntaria que, que con su novio eh, participaron en un voluntariado para Bocatas durante el COVID o sea precisamente lo que Bocatas lleva haciendo muchos años, pero enfocado a, a un reparto especial que uh -huh. hubo durante la pandemia. Qué bueno, qué, qué grandes. Sí, sí. Lo conoces tú bien también. <risa> un poquito. <risa> eh, vale, bueno, y cambiando de tema un poco, bueno, al final hablando también de mapa ayuda, pero poniéndonos más organizacionales, <risa> ¿cuáles son vuestras bases, vuestros pilares? ¿En qué basáis la iniciativa? mira, nosotros desde el primer momento creímos eh, muchísimo en el poder que tiene el, el, cuando unas personas se juntan o ¿no? se suman en torno a un objetivo común, eso tiene muchísimo, muchísimo poder, ¿no? Y en nuestro caso es el, la, nuestra base es la solidaridad, entonces nosotros nos unimos en base a una idea tal como poner... Mmm, ...más valor o más foco en el que otros ayuden, pues creemos que eso puede tener muchísimo poder, ¿no? Nuestros pilares yo te diría que son tres. El primero, inspirar, porque creemos que todo el mundo tiene ese deseo innato de querer ayudar, pero... Nos hemos encontrado, que en la mayoría de los casos, la mayor parte de la gente no sabe cómo. Es decir, yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Por lo tanto, nuestra primera base sería ayudar. Eh, la segunda es generar confianza, porque, como solemos decir también internamente, nosotros no nos casamos con nadie. Queremos, queremos ser voluntarios que cuenten su experiencia con, con cualquier proyecto, por su propia cuenta, con quien sea. O sea, no, no, no estamos, por así decirlo... Eh, influenciados por ninguna organización ni asociación. Nosotros eh, lo que queremos es que sean los propios protagonistas los que cuenten en primera persona y de forma muy real, dando consejos, eh, contando su, su experiencia, sus sentimientos, cómo, cómo lo vivieron en, en primera persona. Creemos que eso tiene mucho valor. Y nuestro tercer pilar sería eh, pues aprovechar el potencial que tienen las redes sociales por lo que te decía antes ¿no? porque está como muy de moda eh, las redes sociales que tienen un potencial brutal pues usemoslas también para lo bueno ¿no? para, para contar lo bueno que hacen muchas personas en todo el mundo eh, todos los días uh -huh. Usémoslas para inspirar y para, y para evitar las noticias sí. negativas que hay <ríe> cuando pones la tele Gracias. que siempre Gracias. hay Gracias, cosas ¿no? siempre hay cosas buenas y, y no sé no sé, el cerebro humano tiende a ir a, a lo negativo, así que vayamos a lo bueno, que podemos hacer cosas chulas, como sí. la experiencia que habéis contado, que has contado antes. Y mm, mm, a largo plazo, ¿cuál es vuestro sueño? O sea, idealmente, ¿qué, es, qué os gustaría conseguir Mapa Ayuda? Pues mira, nosotros eh, desde luego no nos queremos quedar simplemente en ser un repositorio de, de historias de voluntariado, ¿no? Un banco de experiencias de voluntariado. Queremos ir un paso más allá y que estás efectivamente tengan un impacto real en la gente, ¿no? que se vea esa acción. Nuestro objetivo como más más ambicioso, por así decirlo, es crear lo que, lo que hemos llamado, a ver cómo podemos automatizarlo, una cadena de favores. Nosotros queremos que se pueda ver de forma visual, de alguna forma, y utilizando la tecnología también, queremos utilizar un apartado en la web para que podamos eh, demostrar cómo eh, la experiencia de una persona ha llevado a la acción a otra. Es decir, si una persona lee eh, la historia de una persona que le inspira un montón y le lleva a hacer un voluntariado, y a su vez también lo comparte con, a través de nosotros, se puede ver como en un árbol cómo se genera esa cadena de cómo una persona lleva la acción a otra y esta a otra y así constantemente. También nos gustaría no quedarnos solamente en el formato escrito, que hasta ahora no lo he comentado, pero la, el compartir experiencias de momento solamente se puede hacer en formato escrito, que tiene mucho valor porque creo que también pues, cada persona se puede explicar o desarrollarla de la mejor manera con, pues, con soporte vídeo, con audios, con fotos tiene mucho valor, no? También contar una historia así, pero creemos que en formato podcast, entrevista, vídeo incluso, pues puede tener también mucho más para los que tienen poco tiempo, bueno, para, o para poder enfocarla a otra forma, no? Tal y como estamos haciendo nosotros también ahora. Y nos encantaría poder hacer eventos. Es verdad que ahora estamos un poco más limitados, pero tenemos en mente y en los próximos meses poder hacer algún evento con personalidades del mundo social porque nosotros también queremos servir un poco de empujón, o sea, queremos como que Mapayuda sea también el, el puente para acoger, pues aquellas asociaciones o fundaciones o organizaciones que necesiten un pequeño empujón también para salir adelante pues que a través de nosotros pues, se creen iniciativas, así que pues, los objetivos a futuro son miles pero de momento queremos ir sentando una buena base para que todo esto sea posible. Me gustan, me gustan, <ríe> objetivos. Pues mmm, aparte de mapa ayuda, o sea, bueno, aparte de mapa ayuda, eh, al final tú trabajas, ¿no? Trabajas en el sector financiero, por así decirlo, y llevas siendo voluntaria muchísimo tiempo y ahora estás con mapa ayuda. Y me gustaría saber que, cómo has podido compaginarlo, ¿Cómo, cómo ha sido toda tu experiencia teniendo esas dos facetas, ¿no? La parte profesional de finanzas y luego por, la, por el otro lado, un lado más voluntario. ¿Cómo ha sido compaginarlo? Eh, ¿Ha sido fácil? ¿Qué experiencia te has llevado? O sea, ¿cómo ha sido? Mira, eh, yo no te voy a decir... La verdad es que nunca he valorado si ha sido fácil o difícil porque para mí es una forma de vida. O sea, desde Ya te digo, desde 2017 que tuve mi primera experiencia fuerte de voluntariado para mí se ha convertido en una forma de vida. Eh, sea al lado de mi casa o sea fuera, en otro país, en mis vacaciones pues siempre me ha gustado muchísimo el poder darme, es donde más he aprendido. Me atrevo a decir que casi a veces más que, que mis trabajos profesionales, donde también aprendo mucho. ¿no? Y, y esa faceta, pues tú has dicho que trabajo en el sector financiero, que parece como un trabajo como más estructurado, que no tiene mucho que ver con el mundo social. Pues bueno, yo quiero pensar que sí, porque a mí de hecho me ha servido mucho. Yo me gusta llamarlo cadena de valor compartido. Es decir, yo todas las competencias y habilidades que genero en mi trabajo y que genero en mis proyectos por ahí en mi trabajo, que habitualmente tienen que ver con un altruista social, eh, me las llevo a un lado y a otro. ¿no? Entonces, todas las mm, competencias personales que puedo desarrollar cara a cara con personas y con necesidades reales, me las llevo a mi trabajo, donde igual no está tan de moda mirar a los ojos a las personas y que al final trabajas con personas. ¿no? Y al revés, esa estructuración y todas las competencias profesionales, herramientas, incluso, profesionales, me las llevo a mis proyectos sociales, igual que mis compañeros, porque es la manera de, de que un proyecto de verdad pueda tener sentido a futuro ¿no? y, sobre todo, pues, que tenga continuidad, ¿no? que sea sostenible en el tiempo, que, que esté profesionalizado. Con lo cual, pues siempre me ha gustado pensar que, que las dos cosas se compaginaban muy bien. Es verdad que a veces es difícil, pero yo, en ese sentido, la verdad que animaría un montón a toda la gente joven, sobre todo que solemos ser los que tenemos un poquito más de tiempo, porque cuanto más vas creciendo, más se te va complicando la cosa, pero todo es cuestión de organización, ¿eh? yo siempre lo digo, siempre. Es cuestión de organización y de saber cuáles son tus prioridades que pueden ser eh, un poco paralelas. Animaría a todo el mundo a, a embarcarse en proyectos nuevos, ¿no? porque es verdad que, que a veces es difícil, porque mmm, bueno, pues uno puede tener una idea buenísima y puede no salirle, o puede, bueno, puede ser complicado, ¿no? no todo el mundo que tiene una buena idea puede llevarla a cabo, pero yo creo que lo más importante de todo es... Confiar en tu idea, crear una buena planificación y estrategia siempre y, por supuesto, rodearte de personas buenas. O sea, es importantísimo contar con más gente, que ponga al servicio el proyecto lo mejor de cada uno. Uh -huh. Y atreverte, atreverte y que no hay... Que, sí, no hay que nunca vas a fracasar. Al final, si te atreves, te vas a llevar cosas. Que El camino se hace al andar, como dicen. Siempre, siempre vas a aprender, Eso es importante. ¿Y cuáles son tus aprendizajes de... Toda tu experiencia como voluntaria y emprendedora, por así decirlo. Pues mira. Tu mayor eh, aprendizaje, mejor. Así uno en concreto que te haya... Mi, mi mayor aprendizaje es que eh, cuando tú inviertes, en, en, sobre todo porque todos los proyectos que he hecho fuera de mi trabajo han sido altruistas o han tenido que ver con el mundo educativo social, no todos... Cuando tú inviertes en cambiar y mejorar lo que te rodea o intentas cambiar la vida de otras personas o inspirar, en ese sentido también te cambias a ti mismo. ¿no? Entonces eh, Ha sido un aprendizaje brutal ver cómo yo cambiaba y crecía gracias a poner foco en querer mejorar un poco lo que me rodeaba. ¿no? Eh, también me llevo como aprendizaje brutal y es es que siempre tengo que decirlo porque en todos los proyectos en los que he participado muchas veces, incluso en Mapa ayuda hay personas a las que nunca he podido conocer cara a cara o sea, somos personas que estamos eh, como repartidas por todo por toda España e incluso algunos están fuera no eh, algunos pues somos amigos del trabajo otros siempre te acabas trayendo a alguien de tu confianza no pero es increíble como personas que incluso claro que nos ponemos cara virtualmente como tú y yo ahora mismo pero con las que no has compartido igual eh, cosas personales como cuando de verdad crees en la misma idea y cada uno pone lo mejor de cada uno eh, para que ese interés común tenga sentido, es increíble cuando te rodeas de cracks que piensan en la misma dirección que tú, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de, de la buena gente de la que he tenido la suerte de rodearme en, en todos estos proyectos. Sí, yo también. yo La verdad es que cuando tienes un propósito común, que además mapa ayuda sí. y, y Social Preners, pues es un propósito muy parecido, eh, cuando tienes un propósito, al final unes a, la, a todas las personas con ese propósito y, y al final cada persona puede aportar cosas distintas y lo que sa sale de ahí pues puede ser muy muy interesante. Y, y la verdad es que yo creo que en cualquier organización el propósito es fundamental. En ese sentido. Total. Para unir. Y luego... Es el corazón. Es el corazón, sí. Al final es lo que hay lo que une a las personas a la acción y cuando hay problemas, pues todos tienen ese objetivo y todos pues luchan por él. Y una pregunta, ¿cómo imagínate que yo, que puede ser que ya lo haya hecho o no, <ríe> eh, quiero participar y compartir mi experiencia o quiero conocer una experiencia en la India, por ejemplo, o en África. ¿Cómo puedo hacer esas cosas en vuestra plataforma? Pues mira, yo animaría a todas las personas que nos escuchen o, o a ti mismo, si, si te apetece, a, lo primero de todo a meteros dentro de, de nuestra página web www.mapayuda.org y acceder al apartado de descubrir experiencias, tanto si estáis buscando algo en concreto como si queréis eh, bichear a nivel general que hay, porque si estáis buscando algo en, algo en concreto podéis filtrar por duración, por zona geográfica, por lo que queráis, por tipo de voluntariado incluso, o simplemente pues, entrar en el mapa del mundo y pinchar donde queráis porque posiblemente encontréis la experiencia de alguien que os va a contar en, en esa parte del mundo que buscáis eh, algo interesante, ¿no? su, su propia historia personal, que creo que también es muy de valorar las personas que, que, que ponen su corazón en contar sus historias eh, al servicio de otros, ¿no? y luego pues si sí, sí, vosotros contáis con una experiencia de voluntariado o con algo algo que hayáis hecho que creáis que merezca la pena compartirlo en Mapa Ayuda es tan sencillo como darse de alta nuestra página web con un perfil en el apartado únete eh, creándote un perfil con datos personales que eh, como te he comentado alguna otra vez no hace falta o sea tú puedes compartir tu historia de voluntariado y no por ello tienes por qué compartir tus datos personales. Es decir, existe la opción de que tú puedas querer compartir nuestro objetivo de ayudar a otros a inspirarse contando tu historia social de voluntariado, de ayuda, pero no quieras que, que se conozcan tus datos personales. No hay ningún problema, porque podemos hacerlo igual sin que se compartan tus datos. Y luego, por supuesto, pues aquí en nuestras redes sociales puedes ver también las historias de otra forma, en, en forma de historia, en forma de foto. Eh, y podéis contactar con nosotros y, si queréis para lo que necesitéis en info.org. Estamos encantados de, de resolver cualquier duda o lo que queráis o por mensaje directo a nuestro perfil de Instagram, lo que necesitéis. Tenemos un montón de vías disponibles para, para resolver dudas. Así que encantados de contar con las experiencias de voluntariado y dar aún más salida a todas, a todas las, las más posibles, desde luego. Uh -huh pues yo desde aquí animo porque yo voluntariados he hecho pero al final cortitos pero animo a cualquier persona lo primero eh, a hacer un voluntariado porque como, como dices tú Carmen cuando tú haces un voluntariado lo que tú te llevas es mucho más grande de lo que tú quieres aportar, o sea al final te llevas una cantidad de aprendizajes eh, por ejemplo tú en la India o sea en, en Palestina pues supongo que ya lo has dicho, muchísimos, innumerables aprendizajes, yo por ejemplo pues con ancianos también, lo que te puede enseñar una persona mayor es espectacular y animo a todos a hacer voluntariados y después a lanzaros y bueno a investigar en Mapa Ayuda otros voluntariados y a contar la experiencia sin ningún sin miedo porque al final nadie te va a juzgar por cómo escribes sino como, como dices tú pues por contar algo que sientes de verdad y, y eso, desde Mapa Ayuda yo lo sé de, de buena mano que hacen un Ayudan un montón si quieres colaborar con ellos, te hacen, te, te asesoran y te, te, te facilitan todo, ¿no? Todo lo que es el proceso. Así que nada, animo a todo el mundo a investigar. Y Carmen, muchísimas gracias por contarnos gracias por tu tiempo y por lo que hacéis. Y, y nada, muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Carmen, si no ya cerramos el, pues nada, el episodio. Pues me gustaría que es muchísimas gracias como siempre por todas nuestras buenas charlas que espero sí. que esto sea la, la primera de muchas y de futuras alianzas con nosotros que tenemos un objetivo común y que yo creo que en ese sentido todos los que trabajamos en, en este mundillo tenemos que, que echarnos una buena mano y animar al resto a, por supuesto a que a que se animen a a participar como voluntarios en Macayuda y, si no, a sumarse como embajadores de nuestra plataforma. Siendo altavoz ellos mismos, nos encantaría tener abanderados en Macayuda por el mundo, tanto si tienes una historia de contar como si quieres animar a otros a que lo hagan. Y a que abramos mucho los ojos y nos, y nos animemos a ayudar a los demás. Que, que, que Creo que eso ahora mismo necesitamos que nunca. Pues seguro que lo haremos poco a poco. La gente está cada vez más, yo creo, en, en, en todas estas iniciativas ¿no? y despertando. Así que, bueno. Pues nada, muchísimas gracias Carmen de nuevo y gracias a todos los espectadores y todos los oyentes que estéis ahí escuchándonos episodio tras episodio, apoyándonos. También agradeceros, aparte de que nos apoyéis, pues también cualquier sugerencia, también le agradecemos cualquier colaboración, pues encantados. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima. Hasta Muchas todo. gracias. gracias.